Uh, ¿Qué onda gente? ¿Cómo estamos? ¿Cómo están? Eh, hoy día vamos a jugar el jueguito este, el crosswords. Digo crosswords porque no me acuerdo de cómo se llama el juego Que es el... el loco, o sea, se me olvida bastante el Nino cony, Una cosa así, bueno, el Cross Wars. Bueno, hoy día lo vamos a estar jugando en el Ryzen 3400G Tal vez a alguien interese hacer este video Tal vez alguien le interese, no sé, este video, te al el mismo procesador y, y quiera, quiera jugar este juego. Un juego que acaba de salir, literalmente creo que salió hoy para computadora. Este, ahorita estoy jugando en el cliente de computadora oficial, que está en fase beta. Y los gráficos que llevo actualmente son lo tengo en aquí lo pueden ver, está todo en alto distancia de visión en medio, no tiene anti-lacing, todo están no la tasa fotogramas está en 120 la resolución que es muy importante en 100% este y está en 1080 como pueden ver, ahorita estoy grabando con el OBS, estoy grabando con el procesador estoy grabando con el procesador a mil, estoy usando 1500 bit de bitrate eh, y estoy grabando a 720 a 60 fps y bueno, dependiendo del lugar donde estés la verdad es que para grabar a 60 fps con el OBS va bastante bien o sea, yo lo siento así eh, apenas estoy empezando el juego, entonces no tengo mucha experiencia S Es un juego parecido al Genshin Impact, solo que este está como más optimizado por alguna razón Genshin Impact es bastante pesado Así que, voy a voy a ser un gameplay como de media hora Y para que vean cómo rinden en diferentes zonas, un una manera de comprobar el rendimiento bastante completo y simplemente va a ser yo... jugando el juego porque lo quise probar y... no lo quería jugar en celular así que oye, esperé a que saliera en computadora así que nada, simplemente es eso o sea, la verdad es que... la resolución es algo muy importante a la hora de correr un juego porque puedes tener todo en bajo, pero si tienes resolución en 1080 al 100%, te va a consumir como Lockman. En cambio, si tienes una resolución de 720 en tu monitor o tienes 1300 x 700, una cosa así son las laptops, este, lo puedes tener en alto, pero si tienes una escala de resolución baja, te va a ir bien el juego. Pero se va a ver muy mal, muy pixelado. Este, como podemos ver aquí ya como que salimos. Este es del tutorial. No, eso es del tutorial Como les mencioné está todo en alto, todo normal Creo que lo de la distancia de visión que está en medio es bastante importante Porque como podemos ver, a lo lejos se va cargando las cosas Y si lo tuvieran lejos, se cargan desde antes y consume más También pónganle que... También ponganle que estoy grabando ahorita Y el OBS en sí te consume como 20 o 30 FPS Bueno, en mi caso, con los juegos que yo he probado eh, también es que lo tengo una calidad medio baja, 720-1500 de bitrate 1500 me parece una calidad pues tirando a baja Pero lo del bitrate en el OBS creo que es algo que te consume bastante Ah, es muy importante eso, no es lo mismo tener 720 y usar 6000 a 3000 de bitrate, o 1000 Ya eso consume mucho también ponganle que estoy grabando 60 fps para que puedan ver todo entre comillas más fluido. Eh, no, sé qué son, no sé qué son esos bichos, pero bueno. Estuve probando. Estuve probando el juego con calidad, distancia de visión en, en lejos. Y la verdad es que me he pegado a veces un poco de Tirones o bajones, entonces lo mantuve En medio, que es como muy estándar Como podemos ver, pues eso es como los Chunks del Minecraft, que hace que te cargue Más a lo lejos, que ese bicho Hermano, hostia, el, el cofagrigus, Hermano, el cofagrigus, El cofagrigus. turbio Como podemos ver en las escenas No consume mucho, la GPU Usa el 70, que creo que es por la Por la... Este, por la, ¿cómo se dice? La ventilación que tengo, sí tengo ventiladores Pero Por alguna razón, se calienta mucho También pónganle que El GPU Y la CPU tienen los mismos grados Porque es una PU, tiene gráficos integrados Entonces lo mismo um, El juego no consume mucho, podemos ver que está consumiendo 1400 de RAM Y está limitado a 120 FPS A veces baja a 80 o así Pero creo que ¿Dónde está que ir? Bueno Este, esto es un Es un benchmark Como para ver cuánto corre en alto, no lo pruebo muy alto Yo creo que en bajo Iría más de 100 FPS constantemente Pero el benchmark es en En alto Como podemos ver aquí, lo tengo en alto tal Normalmente esto con configuración avanzada les viene en Nonto Yo lo pongo así como para configurarlo más Ven como pueden ver esto todo muy alto Lo que es las sombras consumen mucho, efectos, detalles, post son cosas que consumen bastante Si no tienen una PC muy buena, muy muy buena Si no tienen una laptop así con un Intel y un Pentium ahí, una wea así Lo ponen todo en bajo Y tal vez le ponen la textura, alguna textura normal Y, y así pero por ejemplo, miren, lo tengo todo en alto. Si yo le bajo esta cosa se va a ver muy mal el juego. Se va a ver muy pixeleado. A ver. O sea, ya lo podemos ver. O sea, mirenle la cara. O sea, es un cambio muy heavy. Y miren que tengo las mismas texturas en alto. Y el juego está en 1080. O sea, ven que se ve bastante... No se ve muy bien, se ve bastante pixeleado. Eh, pero... Son cosas que pasan, lo de la resolución es algo muy importante. Y bueno, aquí el juego me está diciendo que invoque, no sé, es un gachapón esta wea. No estoy seguro de que es esto. Vamos a de. Es un gachapón esto. Ah, es un gachapón de los Pokémon estos. Ah, ok. Bueno, esto es una escena que no consume mucho, entonces. si sí te va por esos fps ah. ¡Oh mira yo quería ese bicho okay bueno Bueno a ver Vamos a volver a poner Todavía no me deja pero voy a poner otra vez él, esta weá en alto Bueno a ver Como les dije lo de la resolución es algo muy importante si quieren que el juego se vaya se vea bien pero es algo que consume bastante o sea, como te digo yo lo puedo tener todo muy alto pero si lo tengo el 70% va a horrible Incluso si lo pones todo en bajo y tienes la escala al 100% Se ve, se va a ver bien O sea, no con tanto detalle Y por cierto, ya que estamos Me acaba de salir este Pokémon Yo no sé qué está haciendo mi personaje Porque el in Ok Me acaba de salir este bicho de 4 Está un chido equipar No lo equipé, Watt. La verdad es que no tengo mucha experiencia en estos juegos. Ah, le tengo, falta darte clic. Ya, no sé. Los juegos que he probado con este procesador son el Lost Ark, el Albion Online, Genshin Impact. Son juegos que he recurrido bastante en la Verdata Clear. El Lost Ark es un juego que consume muchos recursos por alguna razón. Es un juego que tienes... Es un juego con este procesador que lo puedes correr a no sé 40 50 fps tal vez 30 con mucho cuando hay mucha pelea o así el game